Hola, qué tal queridos amigos, feliz martes para todos, qué alegría, vamos a iniciar nuestra jornada en la presencia de Dios, un día para darle gracias a nuestro Señor, cuánto nos ama Dios, con el gozo de este mes de mayo, iniciamos eh, este día, mis queridos hermanos, volvemos a nuestro trabajo, a nuestra jornada laboral, después de un fin de semana, festivo festivo en chévere, iniciando el mes de mayo, eh, lo invito para que con gratitud a Dios, con el gozo del descanso y compartir en familia, celebremos, hagamos esta oración inicial. Pensemos en, en todas las bendiciones que hemos recibido de Dios. Y digamos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy martes... Se le, vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús paseaba por el templo, por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo ya. Jesús dijo, se lo he dicho y no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz.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 agobiadora el Señor también responde como antes. hasta cuándo nos vas a tener en vela le dice la gente eres tú el Mesías Señor no? ya ahí estamos representados muchas veces nosotros que agobiamos a Dios ya Señor por favor revélate, déjate ver un milagro y Jesús decía, pero les he dicho todo el tiempo ustedes han visto mis obras los milagros y no creen también nos lo dice hoy a nosotros ¿Han visto mis obras y no creen? ¿Esperan? ¿Por qué no creen? Bueno, mis queridos hermanos, pues con esta palabra, eh, los signos, los milagros de los que somos testigos, vamos a vivir este día en la santa presencia de Dios, en nuestras actividades cotidianas, nuestro trabajo, nuestros estudios, después de un fin de semana largo, retomemos esas actividades en el nombre del Señor. Que la Virgen María, ella nos acompañe, ella interceda por nosotros. O María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Feliz día, mis queridos hermanos.